y el Elizardo reportando desde el Estadio Julián Javier, estamos aquí preguntándole a los fanáticos dónde quiere que sea el juego final, si aquí, dale, dale, dale, espérate, dale un chance a la estrella de que ganen allá para que sea aquí o ganarle allá mismo, vamos allá, ¿verdad? Aquí no, aquí no. Mañana nos matamos allá y quieren pelear, peleamos. Vamos allá. ¿De aquí o en San Pedro. Tiene que estar en San Pedro porque no se puede dar el juego. Que esté en San Pedro. Claro, lo que vamos a celebrar aquí como quiera. No salen los gallos peje, no salen campeones. Mañana ya se fue. ¿Dónde tú quieres que sea la final? Aquí en San Pedro. La final. Mañana ya, mañana ah, se fue. Como que la vamos a vamos por aquí. ¿Dónde usted quiera que sea la final? Que... Aquí en Macorís. Ganemos hoy, perdemos mañana y ganamos aquí en Macorís para celebrar lunes día de fiesta celebramos aquí es grande allá que lo matemos mañana mismo no. mañana mismo para celebrar dos días no le puede dar chance nunca mi mano a humillar a la estrella aquí y matarlo allá mañana también esto allá allá para asegurarnos tú sabes celebramos aquí después olvídate Campeones gigantes, vamos allá. Aquí hay domingo. Aquí hay domingo. Quiere que pidan mañana para que jueguen aquí. No, y... si pueden ganar allá, que ganen. Yeah. Si pueden ganar allá, que, que ganen. Que ganen allá y que celebren allá. Y venimos celebrando y allá para acá. No, que lo matemos ahora. Cuando, cuando vayan para allá mañana. No se puede echar. No, no, yo no. Allá, allá. No, allá, allá muerto. Esto que no tengan que venir para acá. ¿Y usted, y usted? No. Hoy ganamos aquí hoy, ganamos mañana allá yeah, y vamos a acabar esta serie. Yeah. Esto no, no da oportunidad ninguna. No le puedo dar oportunidad. No. Viene, mejor venir allá celebrando. Celebrando. Allá para que se termine esto. Se termine una vez allá y se terminó. Ustedes son los familiares de Siridi. Sí, ellos. Ya. Yeah. Que bate rara. ¿Dónde tú quieres que sea la final? ¿O aquí o allá? Mi hermano, oye, mi hermano, que se termine mañana. Yo no doy tregua, Es que está abajo hay que darle, así de sencillo. De aquí terminemos este juego como está y arrancamos para San Pedro mañana. No se diga más nada. No, no, no, no, el domingo aquí. ¿Cómo que digo aquí? Para beber, ay, ay, oye, para beber ya duro. Ay, ay, ay, aquí, aquí, aquí, ay, aquí, ay, ay, ay, aquí, aquí. ¿Quiere que sea el juego final, el juego final aquí o allá? No, aquí, aquí. ¿Tienen Hoy? que perder mañana? Hoy ganamos, mañana perdemos. Y ya el domingo venimos a celebrar aquí mismo. Ah, pues te está confiado. No, es que no. Es que... Entregarle un juego es aquí. Eso es de nosotros, no te preocupes. Eso es de nosotros. Pero puedo dar un chance, ¿verdad? Vamos a darle un espacio para que no digan que somos abusadores. Que ni un chance ni nada, no. Ganamos. Ya. Claro, dime. Claro, no hay que coger esa, ese estrés. ¿Por qué no? Claro que no. Bueno, a mí me gustaría que sea ya. No darle chance. No darle chance para nada. Para nada. Sí, para nada. Chance, sí, no hay chance. Dime di, di usted. Que sea que termine aquí, aquí en San Francisco. Dale un chance para mañana y que vengan aquí. Y que vengan aquí para que coronemos aquí. Dale. Confiado eh. Chance. Ahí no puede dar chance en esta vuelta. Mira que dónde tú quieres que sea el juego final, aquí o allá. No, yo quiero que mañana se acabe la serie. Porque yo quiero ir para la playa el domingo. Entonces, yo entiendo, ahora, mi pronóstico gigante. fue, gigante ganaba en cinco juegos. Pero la mayoría de personas entienden que va a ser a 6. Lo correcto sería ganar mañana en San Pedro para que acabemos con ah, la serie. ¿Y no hay darle chance a gente? No, claro, no darle chance. Yo quisiera que fuera aquí para verlo aquí, pero lamentablemente no hay chance para las estrellas. No hay chance para eso. Se acabó. Yo quiero que hoy se lleve la estrella, la corona de flores, para mañana enterrarlo con honor en su estadio. ¿Para que mañana? Dale más pa chance, para que no pase como el otro año, por sí, chancea hijo de No puede dar no no chance. No, chance a nadie. ¿Cuándo usted quiere que sea la final, aquí o allá? Hay que darle un chance a la No, vamos a ganar mañana, yo voy para allá. Mañana vamos a salir Padre me dijo que vamos a salir Fuera bueno que ganemos aquí para, para celebrar en nuestro pueblo la segunda sí. victoria gigante. Claro. Dale un chance a la estrella, que ganen uno para venir a jugar. No, no, eh, chance no, pero verdad, si vamos a celebrar, pues ya... <ríe> pues el último juego fuera bueno que fuera aquí. No fuera aquí. Pero aquí. cero chance. Aquí el domingo próximo. Un, un chance para la estrella. Para que claro que sí, gigantes campeones ah, Ustedes tienen que confían en el equipo. Que claro que sí, varón. Oh, aquí que lo vamos a estropear de verdad. ¿Qué tú opinas de eso? Dime tú. Hay que darle un chance a la estrella. Oh, no, Ganar mañana. mañana. Hay que celebrar para allá y venir allá. No, no, no, no. Sí. Sí. Hay que ganar, hay que perder mañana para ganar aquí el domingo. No, no, no. No. Hay que ganar aquí para randear. Aquí el domingo. Ah, oh, pues está confiado. No es verse. No, no hombre, no hay que darle chance a esta gente, porque nosotros somos gigantes. Sí. mejor celebrar allá y venir allá a ganar. Gracias. Y usted, y usted. Que termine mañana. Que termine mañana. Mañana y aquí celebramos. Y aquí celebramos, ¿verdad? Igual que termine mañana y aquí celebramos. ¿Verdad? Y usted, usted sí es duro. Este sí este, este sabe de eso. ¿Dónde usted quiere que sea el juego final? ¿Aquí o allá? No, no, ¿Cómo no podemos no. darle el chat? Definitivamente a, allá. Sí, mañana, entonces termina mañana. Se termina mañana y celebramos aquí. Y que... El domingo celebramos. Aquí. Muchacha, el entonces. No, no, no puede ganar. Matarlo mañana. Ganar hoy y matarlo mañana. Y ya. Señores, ahí escucharon las opiniones. Fanático. Muchos quieren darle chance a las estrellas orientales de que sea aquí, pero los fanáticos quieren que ganemos allá, quieren que ganemos allá los fanáticos, así que llegaste campeón, vamos allá, vamos allá.